Bueno, pues bienvenidos a la Junta Académica del Centro de Estudios Montañeses correspondiente al mes de octubre de este año 2018. Como de costumbre, el primer punto del orden del día es la aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior que la secretaria ya mandaba a los miembros del centro y me supongo que, que habréis leído. Eh, ¿Hay alguna Objeción, algo que falte, algo que haya que añadir, o está todo conforme. Okay. Parece que está todo conforme, así que siendo así, la damos por aprobada y pasamos al segundo punto del orden del día, que es eh, la conferencia de ingreso en el Centro de Estudios Montañeses, de quien va a ser nuestro nuevo compañero en el centro, Antonio Santos Polanco. Voy a cederle la palabra a Virgilio para que nos haga la presentación del conferenciante. Muchas gracias. <ríe> Antonio Santos Polanco, candidato a integrarse hoy en el Centro de Estudios Montañeses, me ha indicado eh, que lo presente como maestro de acuerdo a su vocación, y al ejercicio profesional eh, a lo largo de toda su vida. Conociéndole desde hace años, y si no me mediara, mediara la necesaria um, prudencia, um, yo podría personalmente escribir eh, la palabra maestro eh, con mayúscula, una ortografía um, que se destina a personas que han dedicado su vida a transmitir ciencia, interés por el conocimiento y eh, un sentido eh, crítico de la cultura y el pensamiento. Efectiva es maestro, efectivamente, profesor mm, de Educación General Básica desde 1976, eh, título que eh, adquirió en la Universidad Complutense de Madrid. y mm, bueno pues con esto, eh, con esta entrada, podría dar ya por concluida la encomienda y eh, tanto él como yo quedaríamos en un gran lugar, sobre todo yo, por lealtad a, a su petición. Pero eh, entiendo que es eh, imprescindible que ustedes conozcan un poco más de su trayectoria como aspirante a ingreso en el Centro de Estudios Montañeses. Eh, también relacionado con el mundo de la educación, <coughs> eh, fue profesor, mm, adquirió el título de profesor de Educación Cívico-Social y Política y eh, está diplomado en pedagogía terapéutica y es especialista superior universitario en pertur perturbaciones de la audición y el lenguaje. Ejerció eh, la práctica docente mmm, en los años, a partir de mediados de los años 70, del pasado siglo XX, en sitios diversos de las provincias de, a partir de esos años, en las provincias de Burgos y Cantabria, y ha trabajado en escuelas unitarias, centros especializados en trastornos de la conducta, eh, institutos y durante esta trayectoria ha ejercido la dirección de centros, yo diría, me he puesto a sumar el, el extenso currículum que me ha pasado durante 25 años aproximadamente. Es una persona que conoce en profundidad el mundo de la educación y de su gestión. Su última actividad docente la ha ejercido en el Instituto de las Llamas, donde también ha sido eh, director unos cuantos años, 10, 15 años. 12. 12. Eh, en el pasado ejerció también como educador cívico-social, <coughs> e intuyo que la semana pasada cuando le llamé para atarnos cabos en torno a esta presentación, le eh, estaba encontrando eh, realizando algún tipo de práctica en algún centro de Santander no puedo avanzar más ni debo eh, como es natural una persona con su trayectoria eh, se ha visto en la obligación de actualizarse a lo largo de todos los cambios mmm, políticos jurídicos que ha habido en los últimos 50 años, que no son pocos, podemos mencionar lo que ha supuesto para el mundo de la educación, yo me lo quiero imaginar, eh, eh, la entrada, eh, primero el cambio jurídico en España con la Constitución de 78, la entrada en la Comunidad Europea, la generación del Estado de las Autonomías que tantos cambios ha producido, tanto curriculares como de metodología y, y, y, de, y de, bueno, en todos los campos y organizativos y entonces eh, es evidente que ha tenido que ir poniéndose al día y me consta que ha participado en no cien pero eh, tres cuartos de centenar de eventos importantes eh, de formación y, y otros tantos o casi de proyección como, como ponente, o como coordinador, o como impulsor de actividades y proyectos. Eh, al margen, al margen del de mundo de la, enseñada, en la enseñanza, es también licenciado en Ciencias Políticas. Y tenido también alguna formación, ha adquirido formación, aunque no ha terminado las carreras en Ciencias Jurídicas en, en, en, en, en, en, y en Psicología. Bueno, no voy a mencionar un listado de congresos y jornadas eh, en los que ha eh, estado como organizador, por ejemplo, o como asistente, pero sí decir que en algunos de ellos ha tocado eh, mundos, estos mundos culturales que eh, subyacen a nuestra cultura y en concreto recuerdo aquí por varias razones eh, un programa que realizaron eh, titulado La música, vehículo de comunicación entre los pueblos del Mediterráneo y que se desarrolló eh, en Atenas, Sicilia y Torlavega durante tres años y que fue uno de los coordinadores y que hubiera sido, hubiera sido este, justo este evento una buena justificación para darnos, que ya lo hará me imagino en el futuro, una bonita conferencia sobre los carnavales de invierno y la relación de los carnavales, estos carnavales eh, griegos con algunos de los que tenemos por aquí, por Cantabria. Y bueno, mm, ya termino para que Antonio nos ilustre con su conocimiento y su experiencia en el mundo de la educación en Cantabria en los últimos 50 años. Antonio. Muchas gracias Virgilio. Se nota que es amigo, entonces todo <risa> eh, pues Muchas gracias a todos por admitirme en, este, en, este, en esta reunión, en, este, en esta agrupación, eh, donde me siento muy orgulloso, aunque lamento en un principio, como ha dicho Virgilio, mi idea era haber hablado sobre los vínculos entre los carnavales de invierno de la zona del norte de Grecia, y los de nuestra región, concretamente los, eh, por ejemplo, la Vijanera, aquí en Cantabria. Eh, por desgracia, no tenía la base documental que sustenta los datos que, que tenemos, pero que consideraba que era imprescindible eh, eh, acompañar para, para exponerlo públicamente. Y entonces. Eh, me sugiero hacer sobre eh, sobre este tema eh, lamento mucho lamento mucho no haber podido prepararlo con mayor, eh, con mayor antelación porque a pesar de conocer las fechas en las que se iba a producir este acto eh, desgraciadamente contaba con que me iban a remitir esa documentación con la que no he podido contar no obstante pues vamos al tema de hoy que hay que hay compañeros que saben de esto mucho más que yo y no, no pretendo eh, descubrir nada nuevo, sino hacer un repaso en, lo que, en los cambios que se ha producido en la educación desde los últimos 50 años, desde 1968 a Z. Eh, realmente, si vemos las aulas, este aula, aunque sea una, un, las aulas no, el enclave físico que podéis ver ahí, no es realmente el de un aula de, de, de aquellos años, pero los pupitres sí son los de aquellos años. Y yo todavía, muchos de nosotros nos hemos sentado en esos pupitres. Y por desgracia, las aulas, aunque hayan cambiado de formato, siguen manteniendo una gran similitud con las de hace 50 años, lo que son las aulas. ¿Qué ha cambiado? Se pues han cambiado las leyes, muchas leyes, aunque en aquella época todavía estudiábamos en 1968, se estudiaba todavía con la ley Moyano que se había establecido en 1857, la ley que más educativa que más ha, ha duración ha tenido en España. Realmente eh, eh, lo, de, lo, lo demás pues, ha cambiado la mentalidad del profesorado, la del alumnado, las instalaciones los medios, y ha cambiado mucho la mentalidad de las familias y del alumnado, ¿no? alumnado. En aquella época sí se veía la educación como un medio para eh, superarse, para poder ascender socialmente. Y hoy en día, eh, por desgracia en muchos casos, se ve la educación eh, como un castigo social que hay que, que hay que soportar hasta que lleguen los 16 años. Afortunadamente no para todos, sino para un, en una minoría que es la que nos da luego eh, pie a cuando hablamos de disrupción de problemas en las aulas y realmente por esa minoría que, que es la que no quiere estudiar, no tiene motivación en casa y no tiene realmente unos grandes alicientes para, eh, para comprender que la educación es, un, es una ventana abierta a su futuro y que realmente si cualquiera que se prepare en algo que le guste, va a ser feliz trabajando en algo que le guste para lo que esté preparado pero eso nos toca hacerlo un poco a los maestros a los profesores en todos los terrenos como decíamos la ley de Moyano en, 1800, en 1968 estaba vigente había habido algún ligero intento Tímido intento de ampliar la escualización, en 1964 se amplió la edad de los 12, la, la escolarización obligatoria de los 12 a los 14 años, pero hasta entonces prácticamente empezaban los que podían ir a estudiar a los 10 años a hacer el bachillerato, el ingreso en bachillerato, pues tiraban hacia ahí y los que a los 12 años, si contaban con la fortuna de tener cerca una escuela de aprendices que todavía no era formación profesional o un centro donde de alguna forma se le siguiera estudiando, pues podían seguir estudiando, pero la mayoría a los 12 años dejaba de estudiar y se incorporaba o bien al mundo del trabajo de unas formas muy precarias como, como podemos recordar, o quedaban en casa esperando a que de alguna forma eh, por ejemplo, en mi pueblo, de Los Corrales, era tradición que a los 12 años los niños entraran a la escuela de aprendices para ir preparándose para trabajar en la fábrica en será Ese era el destino de la mayoría, los que teníamos la suerte de poder optar para hacer el bachillerato. El bachillerato en aquella época no había centro de institutos de bachiller, no solo en toda España, sino en Cantabria. Hay que tener en cuenta que eh, el, el déficit de cuando se amplió la escolarización obligatoria a 12 a 14 años supuso un déficit de puestos escolares de más de 900.000 puestos en toda España. Aquí en Cantabria se calcula que faltaban unos 12.000 puestos eh, de escolares porque eh, se contabilizaba también a los que habían tenido digo la fortuna de poder seguir estudiando el bachiller a los 10 años pero eh, todos los demás no tenían sitio en las escuelas, no había instalaciones, no había colegios suficientes en todas las localidades para atender a esos niños y a esas niñas que iban a seguir estudiando dos años más. Ese déficit eh, empezó a solventarse ya con la, cuando en 1970 la Ley General de Educación que eh, el ministro Villar Palasí puso en marcha, con una, era entonces una ley muy avanzada para la época, donde realmente no llegó a, elabor, a desarrollarse por completo, pues por lo que ha pasado siempre aquí, las leyes se hacen eh, sin contar con la memoria económica, las hace el Ministerio de Educación, pero no cuenta con el Ministro de Hacienda, entonces es un problema ese serio, cuando se quieren desarrollar, eh, en el 1970 ya se contemplaba la, la existencia de los orientadores en, en todos los centros eh, entonces no se hablaba de orientadores, se hablaba de psicólogos pero eh, realmente eso no pudo hacerse y de hecho eh, en algunos centros, en muchos centros de España en Cantabria en ese aspecto estamos bastante bien pero en España todavía hay muchos centros donde no hay equipos de orientación y, y despenden de el servicio que reciben es, es deficiente para estas, para estas fechas. A esta, la estabilidad que había que daba la ley Moyano, evidentemente se rompió con la ley general de educación, que también fue larga, con la EGB y el BUD, pero luego vino la LODECE, la LODE, la LOTSE, la LOPED, la LOE, la LONCE. Todas, todas estas leyes que han ido sucediéndose eh, sin dar tiempo prácticamente a que se eh, pudieran implantar ni ver realmente las consecuencias y los resultados de, de estas implantaciones evidentemente los, los más perjudicados han sido los alumnos también los profesores porque llega un momento en que eh, si bien es cierto que los, todos los profesores en general, los maestros, las maestras eh, han tenido siempre una gran vocación que sin vocación creo que no se puede estar en el mundo educativo en, otro, en ningún otro, pero el educativo es fundamental eh, teníamos un problema muy serio porque cuando resulta que estabas eh, acostumbrándote a hacer una serie de de programaciones por, con unos sistemas, llegan y te los cambian y ahora hay que cambiar por completo el sistema, volvemos eso empiezas a adaptarte a ese nuevo y vuelve otro cambio y así sucesivamente. Esto que producía pues un desencanto en el profesorado, que pensaba dice, en vez de, de primar la enseñanza, el, el intentar desarrollar la capacidad crítica de los alumnos, la capacidad, el, el afán de, de conocer y de descubrir, lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo miserablemente en temas burocráticos. ¿Eh? Eso por desgracia no se ha arreglado, cada vez hay más carga burocrática. Ahora con la última polémica tristemente aparecida en la prensa sobre si los maestros trabajan o no trabajan, tal, pues ahí eh, los maestros trabajan mucho, lo que pasa es que no siempre se ve y confundir el trabajo de un maestro, como trabaja, confundir el trabajo de cualquiera con el tiempo que está de cara al público, pues o de, en este caso dando clase, pues es, es un error eh, garrafal. Eso es como si eh, vemos al médico y pensamos que solamente trabaja durante el momento que está en el quirófano, en el cirujano. Pues afortunada o desgraciadamente tiene muchas más cosas que hacer, ¿no? eh, lamentablemente pues eh, eso, eso que se eh, ha, ha ido sufriendo hace, va aumentando un poco el, la desazón entre el profesorado en cuanto a, en cuanto a que piensan que no se valora su función, pero no disminuye en absoluto su dedicación y su voluntad de seguir trabajando para los años eso me consta que ha sido, ha sido siempre sigue siendo y espero que siga siendo en Cantabria en esta época en el 68 realmente existía solamente el instituto de Santander y el instituto que ya se llamaba José María Pereda en aquella época aunque parece que que no estaba reflejado muy claramente en, en algún en alguna investigación se ha hecho que se ha hecho que resulta que el actual instituto de Santa Clara en aquella época ya era instituto José María de Pereda aunque posteriormente se hizo el, el edificio del instituto José María de Pereda ¿eh? que ha celebrado los 50 años este año este curso pasado pero como el edificio, pero por visto el instituto como tal realmente ha cumplido 60 años ya en aquella época, no obstante, era el único instituto que había en Santander había otro en Torlaverga, el Marqués de Santiana y no había más institutos luego había las filiales, las secciones delegadas o filiales que aquí en Santander había alguna había también en San Vicente en, en Castañeda, en Santoña y eh, empezaron a hacerse lo que eran los colegios menores Por, en aquella época hay que tener en cuenta que el delegado de, no era el delegado de gobierno, el gobernador civil era también jefe provincial del movimiento y entonces tenía una gran ascendencia sobre eh, los delegados de juventudes y los consejos locales de, de movimiento de cada, de cada localidad que intentaban que en sus pueblos hubiera también un instituto para poder eh, desarrollar eh, la, que la juventud de su pueblo tuviera ocasiones de formarse más adecuadamente. Así se crearon, por ejemplo, el Colegio Menor de Reynosa, eh, el instituto actual, el Instituto Montesclado, se, se ha desarrollado sobre la base de, de ese colegio menor. Aquí mismo estaba en el local en el que estamos, era el Colegio Menor Femenino, que eso sí seguía estando la enseñanza dividida: niños a un lado y niñas a otro. En eh, Santa Clara eh, se quedó como instituto femenino y en José María Pereda el nuevo edificio quedó como instituto masculino, aunque en un principio se había pensado que fuera al revés y que el, el instituto José María Pereda, el nuevo edificio, albergara a los jóvenes y el, a, lo, a las chicas, perdón, y Santa Clara se quedara con los chicos, pero luego hubo, hubo un cambio y realmente pues bueno los que estudiamos en el Pereda pues vimos que, que estábamos solos ¿no? no había allí alguna profesora pero no había ninguna compañera no teníamos compañeras en los pupitres después el, aquí el Colegio Menor Modesto Tapia también era femenino y todos estos dependían un poco de una forma mixta entre la delegación de la juventud y, y luego, y en este caso, el modesto Tapia de la Caja de Agosto. ¿Eh? Entonces, eh, eso supuso para, para los que vivíamos en, en la provincia pues una gran oportunidad, porque no teníamos ocasión para estudiar bachillerato en los pueblos. Y realmente el poder venir, aunque estuviéramos internos y nos costara adaptarnos y ahora eso que parece tan grave de, de estar interno, pues bueno, entonces lo llevamos bastante bien. Ahí tuve la ocasión de conocer a Virgilio, por ejemplo, y a otros grandes amigos. Y realmente tuvimos ocasión de, de desarrollar muchas actividades, no solo de estudiar, sino de desarrollar un, muchísimas actividades de, complementarias que eh, nos dieron una oportunidad para, eh, para después eh, poder optar por nuestra vocación eh, a nivel profesional. Eh, la, el paso, de, el paso de, eh, de la Ley General de Educación, cuando el BUC eh, eh, se acabó y llegó la, la Lodez y la Lode pasaron sin pena ni gloria apenas, pero se implantó la LOBSE, que supuso la desaparición del BUC y la implantación del bachillerato tal como lo conocemos hoy en día. ¿no? Se volvió al bachillerato que está en estos momentos, apareció la educación secundaria obligatoria y se fue extendiendo también la, la edad de escolarización. Ahí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Cantabria, de los... 188 millones de pesetas que se gastaban en 1975 en la educación ya en el año 83 se pasaron a gastar 3.475 millones o sea el cambio en esos años, en solamente en 8 años eh, se multiplicó considerablemente la inversión que el Estado había hecho en, en educación todavía era el Estado porque dependíamos eh, completamente del Ministerio de Educación estaba centralizado hay que recordar que la primera consejera de Educación que hubo en Cantabria fue Sofía Juaristi, eh, con José Antonio de Barrio, que era el único el director general de Educación que había y que realmente bueno, se pues adaptaron a las transferencias entre el, del, de, del Ministerio de Educación a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Pasamos todos los que éramos funcionarios a, a depender del Gobierno de Cantabria aunque mantuviéramos la, la doble condición de funcionarios estatales y, y pasamos a, a regionales. Eh, en, en este aspecto eh, había mucho miedo porque estaban las cosas muy, muy seguras, había quien pensaba que nos podíamos quedar en la calle, que, que íbamos, no íbamos a cobrar en el siguiente si pasamos a depender de, de la diputación regional y bueno, pues afortunadamente se fue, fue todo lo contrario, incluso no supuso un incremento eh, económico considerable y era una fase de homologación con el resto de, de funcionarios que no llegó a conseguirse del todo pero bueno, fue un paso, se dejó entonces a, a partir del año 83, aunque todavía no habían llegado las transferencias a, a que realmente lo de que pasas más hable como maestro de escuela, pues ya dejara ser fuera solo una anécdota y pudiéramos permitirnos comer algo entre el pan, entre, entre pan y pan. ¿no? Pero eso era realmente, por desgracia, los compañeros que, que estuvieron antes sí que lo pasaron mal. Yo puedo, recuerdo un maestro que sustituí que había sido alférez provisional, porque al acabar la guerra pues, hubo una depuración de, de maestros republicanos, y este compañero, que era alférez provisional, ocupó su puesto como maestro y, me, y el día que le conocí, lo primero que me dijo fue cómo, eh, enseñarme cómo tenía que aprovechar las cuchillas de palmera para afeitarme, porque con, si las afilaba bien, una cuchilla me podía durar un mes entero. Entonces él pensaba que eso era fundamental porque con el sueldo que teníamos decía que no nos llegaba. Entonces ya podíamos comprarnos cuchillas de afeitar sin problema, pero él seguía con esa mentalidad y que había que eh, ahorrar ahí como fuera, ¿no? en este aspecto ya digo, lo, el paso eh, fue importante, ahora mismo hay que tener en cuenta que la inversión en, en educación en Cantabria supera los 350 millones de, de euros, eh, entonces eso es, es, es un paso muy considerable que se ha dado en inversión. Con, la, con la, el paso de la autonomía, a la autonomía, con la cesión de, de competencias desde el Estado central al gobierno regional, lo cierto es que hemos tenido pues, realmente suerte nosotros porque a el, a todos los consejeros que ha habido eh, se han preocupado bastante, y consejeras, han sido consejeras y consejeros, se han preocupado bastante por eh, dar una nota distintiva a nuestra región. Por ejemplo, hay un detalle, como es el que ahora mismo eh, todos los niños de dos años prácticamente están escolarizados. Eso es, una, eh, eso es la única región de España que, que actualmente tiene ese nivel de escolarización. Hay un tema también como es el de la inversión que se hizo en cuanto a proyectos de innovación. En los años 90 y, perdón, en el 98, 99 y 2000 empezaron a, a, a desarrollarse desde la consejería los proyectos de innovación dentro del aula en este aspecto hay que reconocer que por ejemplo José Antonio del Barrio siempre dijo que los maestros debían de investigar en el aula ¿eh? que en el aula se hacía investigación y que sin embargo no te, nunca escribíamos lo que hacíamos y es cierto, muchas veces se hacen investigaciones en las aulas y se hacen eh, proyectos y se hacía mucha, mucha innovación pero no quedaba reflejada en ningún sitio ¿eh? entonces eso se perdía de forma que quien llegaba cinco o seis años después y tenía la misma idea, pensaba que había descubierto algo. Y resulta que estaba, está todo descubierto, casi todo. Pero no teníamos la base de datos que tenemos hoy sobre, sobre este tipo de, de actividades. En 1956 ya empezó lo que era, ya, ya las secciones filiales habían desarrollado más. Empezaron a, a pensarse en, en abrir los institutos de, de Castañeda, de Santoña, y, y se empezaba ya desde los ayuntamientos a pedir que todos los colegios menores que había en Corrales, en, en, en Reynosa, lo de Castañeda, que, fueran, que fuesen ya eh, secciones delegadas de los institutos. Seguían siendo todavía filiales del Pereda o del. El Marqués de Santillana, no, entonces no se, no se hablaba de institutos como tales en cada localidad, sino que eran secciones filiales. Sí que se empezó con el bachillerato nocturno, porque había afortunadamente empezaba a relanzarse la economía y en 1956 había muchos trabajadores que tenían ganas de estudiar, pero lógicamente no podían compatibilizar sus estudios durante el día con, con los salarios lectivos. Entonces para eso se implantó lo que era el bachillerato nocturno, luego se implantó también el bachillerato radiofónico, que duró menos, pero también se tuvo en un principio aquí en Cantabria llegó a tener hasta 20.000 alumnos el, el bachillerato radiofónico, ¿Eh? y era sencillamente pues, un poco como ahora la, los cursos a distancia que se hacen, pues, por ejemplo la Uned mantiene tutorías radiofónicas. Y, y, y se hacían una serie de, de sesiones de tutoría presencial, pero realmente la, el, el grueso de, de la enseñanza era a través de programas de radio, ¿eh? que iban profesores y técnicos de, de, de Radio Nacional. pero entonces no era Radio Nacional, era Radio Juventud. Eh, perdonad que no recuerdo ahí en estos momentos que lo no he preparado, no tengo los datos, lo tengo. Lo tenía preparado, pero o sea, ha sido otro fallo de, de, de, que lo tenía preparado para el jueves, ¿eh? porque pensé que era el jueves cuando iba a venir aquí. ¿no? Eh, pero bueno, todas las cadenas que, que entonces eh, formaban parte de lo que se llamaba la, las, las cadenas del movimiento, de, la, la red de emisora del movimiento, Loren Ahí era Radio Juventud, Radio Santander y.. Radio Tolavega, probablemente Radio Torlavega, sí. Bueno, eran las que emitían estos programas que, ya digo, llegaron a tener pues una gran difusión y permitieron que, porque de, de esos matriculados no casi un 71% consiguió titularse, ¿eh? lo cual era, indicaba que hacían un gran esfuerzo porque después de trabajar se ponían a escuchar la radio, eh, se ponían a estudiar y casi un 71% consiguió titularse. ¿eh? Entonces, eso es, eh, fue un éxito en ese aspecto, creo que, que bastante importante. La preparación de... Eh, perdón, en el 57, eh, todavía la enseñanza de bachillerato, ¿qué pasaba con los alumnos que no podían ir a los institutos? Porque no había institutos, pues iban a los colegios privados. Y los colegios privados iban, lógicamente, los que tenían dinero para pagarlos, porque no eran, como ahora, concertados ni subvencionados... En 1957, en Cantabria, había 3.143 alumnos de bachillerato en centros privados y solo había 725 en el instituto, pero en Santander, me refiero a Santander, ciudad. Santander, 3.143 frente a 725 del instituto. Esto se reproducía también en Torra Vega, con los Corazones, en, en los corrales con la Salle, que no iban al bachillerato, pero sí iban a lo que decíamos a, a formación, no era formación profesional todavía, era la, la escuela de aprendices, pero era donde iba el grueso de, de la población. En el 64, que había empezado ya la ordenación del bachillerato, pues también se había concedido, eh, aunque estuviera todavía la ley Moyano en vigor, se reordenó el bachillerato y habían concedido eh, autorizaciones para distintos colegios privados, como la escolonía San Antonio de, de Renedo, el colegio hispano, San Vicente de Paul, el Limpias, eh, los, los eh, frailes de Cobreces y ya todas las, las secciones delegadas, la de Castro, Reynosa, Potes y Laredo, ya estaban funcionando, en ese año en, el año, en el año 64. Entonces eso realmente supuso también un empuje en algunas zonas, pero estaba limitado todavía a la gente que tenía poder adquisitivo para poder enviar a sus hijos a esos centros. Por eso decíamos que decía que nos parecía muy importante el establecimiento de los colegios menores, completamente en Los Corrales, en Reynosa, en Potes, y aquí en Santander para recoger a la población que sin tener esos ingresos, esos niveles de ingresos tan altos, sí podíamos acudir a, a estos centros y ya, luego íbamos a clase al instituto, residíamos pues, en los colegios menores, íbamos a clase al instituto y luego en el colegio pues nos ayudaban otra vez a estudiar, teníamos profesores que nos acompañaban, tutores. Incluso en aquella época había algo que ahora se considera novedoso y era la, la, la ayuda entre iguales, que aquellos alumnos que tenían mejores calificaciones ayudaban a los que tenían peores calificaciones para, para que sup pudieran superar sus, sus eh, problemas. ¿Eh? En cuanto a los materiales, pues evidentemente hemos pasado de, del libro, de la famosa enciclopedia, a distintos materiales, el móvil, el ordenador, la tablet, eh, lo cual no quiere decir que es que haya que cambiar una cosa por otra, con mi punto de vista, considero que la informática es una herramienta muy válida en educación, en todo sentido, pero en educación también, que es, es fundamental que enseñemos a manejar a los alumnos eh, las posibilidades que tiene a descubrir, las posibilidades que tiene la informática, pero viendo que es una fuente de documentación y de consulta, no algo para jugar, para entretenerse o para sustituir al libro, o para que lleguemos y le digamos en vez de abre el libro por la página 27, abre el libro, abre la tablet y búscame en tal página y vete eso. Entonces no hemos hecho nada. Eh, sin embargo, si somos capaces de hacerles descubrir la gran capacidad de, de fuente documental que tiene, hoy día tenemos aquí prácticamente todas las toda la bibliotecas, los enlaces con, con todo tipo de, de, de datos, pues hay que saber utilizarlo adecuadamente para, pero no para reproducir lo que ya está ahí, ¿eh? que por desgracia eh, lo estamos viendo hasta a hasta nivel universitario, pero en, en los institutos y en los colegios se ve que muchos entran a Wikipedia, copian, imprimen y luego lo entregan como si fuese un trabajo. Eso no, no, es, no, es, no es la funcionalidad y desde luego hacer eso, pensar que para eso sí los ordenadores, pues sí, está muy Es un, creo que es un fracaso en esa venta eh, Hay que recordar también, pues el primer ordenador que compramos nosotros, en el Colegio de Menéndez Pelayo, donde por ejemplo Pedro estuvo también el maestro ahí hace años, creo. pues eh, ahí estábamos, el primer ordenador que compramos nos costó un millón de pesetas, con un, con una subvención que nos dio el Ministerio de Educación por haber ganado un, un, un concurso, un proyecto. Y ese millón de pesetas de aquel ordenador era un 387, que hoy en día no nadie tiene, vamos, ¿eh? para pedales. Y a nadie, cualquier móvil tiene mayor capacidad que el ordenador, que era tan caro. Hoy pues afortunadamente, con 6.000 euros se pueden comprar ordenadores para, para dos o tres aulas. ¿eh? En ese aspecto los tiempos sí que han cambiado bastante. Los centros están muy bien, generalmente bien dotados, no voy a decir muy bien dotados, están mejor dotados los institutos que los colegios, que sigue habiendo una gran diferencia entre la financiación que reciben los institutos y la que reciben los colegios. Yo he tenido la, la suerte de pasar por todos los niveles y he sido director de colegio, director de instituto, y en el colegio tenía que hacer auténticas maravillas para llegar a para administrar, para comprar tiza o foto, pagar las fotocopias, mientras que en el instituto, pues los dicho sin, con, toda, con toda claridad, nos sobraba dinero, nos sobraba porque se invertía, pero vamos, que podíamos, podíamos permitirnos alegrías, ¿eh? con actividades y materiales que no había ese problema de, en los colegios. En los colegios sin embargo siguen teniendo un problema de, de equipamiento porque en teoría se supone que, que el mantenimiento es por parte del ayuntamiento y que los, los, los colegios eh, la consejería les dota con material para gasto de funcionamiento pero lo cierto es que es insuficiente mientras que los institutos también se les dota para los gastos de mantenimiento y pequeñas obras, y se les da bastante más dinero para gastos de funcionamiento. ¿sí? Entonces, si lo administras adecuadamente, que estoy convencido de que así es, llega eh, el presupuesto, se puede manejar. Ha habido alguna temporada en que no era, había problemas, sencillamente porque no mandaban el presupuesto. Claro, si, si te dicen que te van a dar 200.000 euros y no te los mandan, pues eh, da lo mismo, te pueden decir que te van a mandar un millón. ¿sí? Entonces, entonces es cuando no llega el dinero, pero, pero si el dinero se ingresa cuando es debido no hay problema en ese aspecto. Sí que hay que reconocer que especialmente desde que en la época de empezó ya con, con Sofía Juaristi y luego con Rosa Eva Díaz Cezanos. La verdad es que la dotación y el esfuerzo que se hizo en dotar a los centros escolares de Cantabria en los universitarios ha sido muy considerado ¿eh? y eso hay que eso hay que hacerlo constar porque, porque está así. Yo siempre digo que lo que está bien, está bien, lo haga quien lo haga y lo que está mal, está mal, lo haga quien lo haga. Entonces cuando hay algo que, que nos parece bien habrá que, que aplaudirlo y cuando hay algo que nos parece mal, habrá que intentar modificarlo para, para que se haga bien. Las instalaciones, ya digo, han cambiado mucho. Eh, recuerdo, pues eso, desde en Carlascal de Cofejón, un pueblo que estuve que, que algunos conocerán, está en la zona, según se sube el escudo a la izquierda, más allá, dos montes más allá de Resconorio, pues ahí ese pueblo, cuando, eh, la escuela era un molino, un antiguo molino, y yo cuando llegué allí creí que me hacían hijo adoptivo del pueblo, porque me dieron la llave, y era una llave así de grande, ¿no? Entonces me decía la señora que la guardaba en su casa, dice, normalmente la dejan aquí, el maestro o la maestra, la dejan aquí, digo, sí, sí no se preocupen, quédese con ella, trabajar con eso era, era un peso considerado. Y, en llegó a esta, se hundió el techo de, de la escuela por falta de mantenimiento y eh, para que funcionara la escuela y que no se suspendieran las clases, la maestra, eh, ayudada por, un, por unos cuantos vecinos. Eh, acondicionaron una cuadra, una cuadra, ¿eh? la blanquearon, la limpiaron tal, y acondicionaron la cuadra mientras se, hacían las, se acometían las obras de reparación de la escuela para dar clase. ¿eh? Entonces, estoy hablando no, de ahí, en el año 81. ¿eh? El año 81. Claro, yo entonces era maestro en Quijas y como éramos pueblos vecinos bajaba de vez en cuando también a, a blanquear la, la cuadra un poquitito. Entonces, eso afortunadamente ya no existe, las instalaciones ahora son bastante más sólidas y, aquella, y la conciencia también social está un poco más, más desarrollada y los ayuntamientos han tomado también conciencia que tienen que mantener los centros escolares, aunque por desgracia pues en alguno se vea que, por ejemplo, vemos ahí las escuelas de Terán, que es una pena porque ese edificio es un edificio precioso, pero se ha ido dejando el de abajo, pues es un edificio un poco ya... no es una maravilla arquitectónica, es el Instituto de las Llamas, pero bueno, está... de hecho lo llamaban el, lo, en la unidad técnica, lo llaman el Barracón de Neira. Neira Julio Neira fue el, el director provincial bajo cuyo mandato se construyeron este edificio y el Instituto... Gutiérrez eh, Faragón de viernes eh, para implantar la LOSE eh, de forma provisional se construyeron estos dos edificios que tenían que ser de forma, la construcción tenía que ser muy rápida porque había urgencia en empezar el curso y se hizo de compre, módulos prefabricados. Pero bueno, los cambios en eso también han sido eh, realmente considerables. Los alumnos no han cambiado tanto. Los que vemos arriba, aunque estén en color, es una foto del año 60 y los de abajo es del año pasado. Entonces no hay vemos la diferencia. La diferencia, pues aquí podemos ver alguna raza más en la de abajo. Ya, disculpad eh, por, el, por la presentación, porque mi idea era haberlo hecho con más tiempo, pero mm. bueno, sinceramente había dedicado mañana, la tarde de mañana y de pasado, a dejarlo ultimado para presentarlo los jueves. ¿eh? O, sea que, o sea que disculpadme. Pero bueno. eh, las aulas hoy, pues, eh, tienen... Esto es un aula de tecnología, por ejemplo, donde tienen todo tipo de, de instalaciones y eh, herramientas. De hecho, hay, hay institutos donde se, la formación profesional ya no es lo que era que manejaban exclusivamente el torno la lima y poco más ahora mismo ahora mismo hay, por ejemplo en, en el centro integrado número uno en el gonzález linares tienen unas matriceras para hacer los los, chi, los microchips que no las tiene muchas de las fábricas de hecho algunos pedidos hay fábricas que les encargan a los institutos en, en, la elaboración de, de algunas de esas piezas, ¿eh? Pero, o sea, en ese aspecto pues también se ha ido avanzando. Luego lo, la clase pues ya no también ha cambiado en el aspecto de las clases, no son ya clases magistrales donde llegamos soltamos nuestra infinita sabiduría y los, y los chicos nos escuchan. Afortunadamente los chicos, nuestra infinita sabiduría es bastante finita y cualquier niño con un móvil o con el ordenador pueda acceder a más datos que podamos nosotros transmitir. Entonces, entonces nosotros tenemos que intentar que ellos descubran, hacerles sacar su interés por el aprendizaje, su interés por temas sociales, no solo por, no solo por tener buenas notas, y que participen en distintas actividades. Entonces que sepan expresarse, que sepan investigar, que sepan compartir, ¿no? que sean ciudadanos responsables y críticos que cuando les digamos algo sean capaces de decir todos nos equivocamos pues si me equivoco que sean capaces de decir bueno, perdón, estás equivocado eso creo que es incorrecto entrar en un debate de forma que lo grave creo que es que no reconocer los errores si los errores los reconocemos pues sobre, siguen siendo errores pero por lo menos damos idea de, de que podemos intentamos enmendarlos ¿Sí? eso, en ese aspecto Considero que es donde hay que, hay que seguir incidiendo en la enseñanza. Y soy optimista, pese a todo lo malo que se está hablando últimamente, ¿no? de toda la polémica que ha habido, una polémica, por cierto, ficticia, respecto al calendario, que no, no había tal polémica. ha sido una, El problema fundamental ha sido la falta de respeto de unas manifestaciones de unos políticos que han dicho literalmente que es que los maestros no quieren trabajar cuando eso no es cierto, ni mucho menos. Los maestros trabajan más, generalmente como todas las profesiones, siempre hay alguno que, que intenta hacer lo menos posible, pero eh, globalmente los maestros trabajan mucho más de las 37 horas y media que tienen asignadas como cualquier funcionario. ¿eh? pero mucho, muchísimas. Y cualquiera que, que, que esté relacionado con el mundo de la educación lo sabe y tiene ocasión de verlo. Eh, pero cuando se hacen unas declaraciones que insultan, que dejan, que mienten, pues entonces eso genera un malestar en, en el cuerpo, que, que es, lo, es lo que ha provocado esa situación tan polémica durante estos días. Y luego se ha ido derivando porque las informaciones, ya sabemos que por desgracia. No siempre la información es tal, sino que a veces es manipulación o se disfraza la opinión de, de información y creo que hay que distinguir entre la opinión y la información. Bueno, nosotros somos más partidarios de la información que de la opinión, aunque por desgracia siempre vertemos nuestro punto de vista personal, lógicamente. En general, hoy hay una cuestión que está muy clara y es que eh, por ejemplo Cantabria que desde el año 1997 se incorporó a todos los proyectos de la Unión Europea el, el famoso Comenius, ahora el Erasmus Plus eh, tanto, estoy hablando en primaria y secundaria la universidad por supuesto también ya tenían sus, sus eh, proyectos internacionales de colaboración con distintas universidades y con distintos estamentos pero fue un avance que los colegios de educación infantil y primaria pudieran incorporarse a estos proyectos. De ahí surgió, por ejemplo, lo que citaba Virgilio, el proyecto sobre la música como vehículo de comunicación entre los pueblos del Mediterráneo, que desarrollamos entre un instituto de Dionisos en cerca de Atenas, otro de Sortino en... Un, un colegio de Sortino en Sicilia y el colegio Medio Pelayo en Tornado entonces fueron tres años de intercambios de, de visitas, los alumnos nuestros visitaban esos países los, los griegos y los italianos venían a España los profesores también intercambiábamos trabajos y opiniones y ahí fue donde surgió el tema de, de conocer por ejemplo la, los vínculos entre, entre los carnavales de de los dos países, de Grecia y de España. En otros muchos proyectos que se han ido desarrollando, pues, eh, se han fomentado ya los eh, colegios, los institutos, hasta el otro día en Paracuelles, eh, que es un colegio rural, nos decían que tienen, hacen unos intercambios con Denver, ¿eh? llevan sus alumnos van a Denver y los de Denver vienen a Paracuelles, unos entornos totalmente distintos, nosotros, en el último intercambio en el que yo participé, nos, lo hacíamos con Cornualles, concretamente con Mayes, un pueblecito, Longstone, que, porque nos parecía que era mejor hacer el intercambio con un pueblecito que con la capital, porque si los vamos a Londres, todos los chavales acaban hablando ya, español entre ellos. Si van a un pueblo donde son zonas rurales, no les quedaba más remedio que hablar en inglés o no hablar. Hablaban cuando estábamos en conjunto, pero si no, en su casa o en, o en el colegio, pues tenían que hablar inglés en la fuerza. Y esto se hace ya no solo en los institutos, se hace en los colegios. Eh, aquí muchísimos colegios e institutos han participado en el, en el programa Comenius. Luego, ya digo, últimamente se llama Erasmus, dentro de Erasmus Plus hay distintas modalidades pero la incorporación de Cantabria fue, fue pronta, fue temprana y desde luego eh, con éxito, porque recuerdo que entonces era José Antonio cajitas era el director provincial del ministerio todavía y nos viejo, nos mandó a Sicilia a unos cuantos profesores con el encargo de que nos viniéramos ahí siendo coordinadores de algún proyecto. ¿no? y fuimos 10 y volvimos, la verdad es que volvimos con ocho proyectos para coordinar desde aquí, desde, desde Cantabria. ¿eh? Entonces, bueno, en ese aspecto fue también, creo que, que positiva y el aprendizaje para los alumnos y para los profesores ha sido muy importante. De hecho, el, la, la enseñanza de los idiomas, el miedo que tenemos muchas veces a no saber eh, expresarnos eh, adecuadamente sobre todo con el inglés pues eso se pierde porque realmente ves que vas a Turquía y bueno los turcos hablan inglés pero que nosotros en general ¿eh? entonces si te entiendes con ellos eh, el objetivo es comunicarte, no es hacer un máster en, en pronunciación inglesa ¿eh? entonces aunque lógicamente tenemos que intentar mejorar la, todo lo que podamos el dominio de los idiomas eh, lo importante es la comunicación y no solo el, el decir que, que tiene su título, el B2 o el C1, y luego no utilizarlo, eso sí que no nos sirve para nada. Hay que tener en cuenta también, eh, ya como para terminar, que no quiero aburrirnos, es eh, que hoy en día, eh, tanto en secundaria como bachillerato como selectividad, en Cantabria son más las mujeres que los hombres que se titulan. ¿Eh? Tienen. Eh, pues hay un porcentaje de en torno al 12% más de mujeres que de hombres que titulan. Cuando en un principio entran en educación primaria, entran más niños que niñas. Cuando salen del sistema educativo antes de incorporarse a la universidad, o incluso para incorporarse a la universidad, son más las, las chicas ya que los chicos que han titulado adecuadamente. Luego, lo, porque muchas veces, que claro, ha influido mucho también en esta época, todo el periodo de, de auge de la construcción, donde muchos alumnos abandonaban los estudios, estaban deseando llegar a tercero para abandonar los estudios, porque si se iban a la construcción iban a ganar 3.000 euros y van a poderse comprar un BMW y irse vacaciones a Tailandia. Y eso les, les atraía más que estar estudiando para poder adoptar a un trabajo donde con suerte iban a ganar 1.500 euros y iban a tener que estar trabajando mucho más y, y divertirse mucho menos. Eso perjudicó mucho a, a los resultados del alumnado. Hoy día se ha vuelto, se ha revertido ese, esa tendencia, porque desgraciadamente, con la crisis en ese aspecto algo positivo ha tenido y es que ha vuelto a hacer ver a la gente que necesita formarse para eh, poder hacer cara, enfrentarse al futuro. Aquí tenemos por ejemplo una de esas actividades que, te, que se hizo. Los alumnos de tercero de ESO que están con 14-15 años eh, están esperando que cumplir los 16 los que no quieren estudiar para abandonar, y, o estaban esperando para abandonar e incorporarse al mundo laboral. Entonces, eh, a un grupo de profesores eh, se nos ocurrió el, el dar una optativa, que nos apoyó mucho la, la inspección de educación, que era actividades acuáticas para el uso de un ocio constructivo. Entonces, en, ese, en esa actividad pues decidimos meter surf, el submarinismo, natación, vela, remo. Dentro de la y, para, y ahí iban los alumnos que pensábamos que tenían más problemas, de, vamos que, que eran más proclives a abandonar el sistema educativo. ¿no? Eh, la condición era que aparte de participar en esta materia, que era claro, todos querían ir, eh, tenían que tener un rendimiento académico mínimo. Y lo cierto es que muchos de ellos pues, salieron adelante, algunos incluso se han profesionalizado como monitores deportivos a raíz de, este, de esta materia, que se sigue impartiendo aunque ahora ya no con ese carácter tan dirigido a, al alumnado desfavorecido, sino un poco en plan ya de, casi de, de orientación profesional hacia el campo deportivo ¿eh? del alumnado. Entonces, estas cuestiones también pues, han ido cambiando, la incorporación del teatro, de a, las aulas, aunque siempre hubo teatro en eh, la escuela cuando éramos pequeños, ¿no? pero por ejemplo en el instituto pues, siempre había, la verdad es que siempre había grupo de teatro, teatro leído, teatro, de representación de distinto tipo. Las actividades se han hecho siempre, cada una vez con los medios que se tienen. En aquella época no se pensaba en hacer sur porque no porque no había tablas de su, y las pocas que había estaban en somo y no eran asequibles para nosotros, ni teníamos neoprenos ni nada de eso, ¿no? y lo cierto, bueno, estos neoprenos todo esto era gratuito, ¿eh? no, no había que moverse pero no costaba ni un céntimo ni a los alumnos ni al instituto, ¿eh? eso mal. que en aquella época con los medios que había pues hacían las actividades que había, se pues, hacían talleres de fotografía, o se jugaba a hockey a dolmano, a, a voleibol, ¿eh? en el Pereda a, mucho a, a voleibol, o se hacían audiciones con un tocadiscos. Me acuerdo la primera vez, se recién inaugurado el Instituto Viajunco, aparecieron por, por el Pereda unos carteles como «Viajunco era femenino y el nuestro era masculino», eh, venía audición de Jorge Cafrún en, en el Villajunco, recital, recital y todos pensábamos que venía Jorge Cafrune al, al, al Villajunco y fuimos para allá y lo que había era un disco de que no, vamos a escuchar el disco de, de Jorge Cafrune pero era lógicamente por las limitaciones pero sí actividades había hay y seguirá habiendo mientras siga habiendo gente con vocación que esté dispuesta a sacar lo mejor de, de los alumnos que tenemos y ya os digo tenemos que seguir, creo que es importante que se siga mejorando el panorama educativo, la dotación y la inversión en educación y que se tome conciencia de la importancia que la educación tiene para todos. Todos los que están aquí no hace falta convencerlo, lógicamente, pero por desgracia a nivel de sociedad todavía sigue primando más el valor económico de eso de que tanto tienes, tanto vales. Y está más valorado un futbolista que un médico, que, que un ingeniero, que un maestro o que cualquier otro oficio, que cualquiera es muy digno y, y todos son imprescindibles. Siento no haber podido dar todos los datos que pretendía y toda la, la documentación y la, y la seriedad que quería darle, pero... Os agradezco de nuevo el que me haya referido en esta casa y espero compensar en, en lo posible en posteriores ocasiones. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, pues como de costumbre y teniendo en cuenta que que varios de los que aquí estáis sois del mundo de la docencia también, pues abrimos, abrimos un turno de intervenciones para hacer preguntas o comentarios, en fin, o lo que mejor os encargar sí, sí, sí, sí. Ay, perdón, que no la veía. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho uno de los maestros, pero no hace falta que lo, haga, que lo digas tú y que lo diga yo. Ayer en el diario Montañés ha salido la crítica de la, de la que fue, no sé si será secretaria del PSOE, no sé si lo es, lo, y que ella además en su día fue consejera, eh, ha hecho una crítica de cómo se ha tratado a los maestros, uh -huh. punto. Sí. Uh -huh. En el diario Montañés en la primera plana. bien uh -huh. sí. Bueno, una cosa, eh, por ejemplo, ha salido del Instituto de Castañeda, el Instituto de Castañeda, claro, es antes de, de hace 50 años, pero ya sabes tú que solamente era para chicos. Entonces, ¿qué pasaba con las chicas? El chico iba al instituto y la chica, gracias a los maestros, que había que hacerle un homenaje a los maestros de la enseñanza pública en los pueblos, que preparaba, que yo me preparé así, para ir o a Torrelavega la examinarte libre, o o a Santa Clara, sí. que resulta que se separaban los sesos, pero a la hora de examinarte cuando ibas eh, libre, no. Incluso a veces teníamos un policía en la puerta, porque había algún sí, había algún preso que se estaba examinando libre. Sí. O sea que eh, eh, eh, sí que se creó el Instituto de Torre de la Vega pero de, de, de Castañeda, porque yo soy de allí mismo, soy de dos... Yo fui a estudiar con un maestro que preparaba en, en, la, en la iglesia de Santa Cruz, uh -huh. vamos, donde estaba la iglesia de Santa Cruz, estaban sí, las sí. escuelas, y entonces sé que, vamos, familiares míos un poco más jóvenes que yo pudieron ir al instituto y yo pues me tuve que quedar con la enseñanza, sí, sí. que había muchos que además preparaba comercio, los maestros de la pública preparaban comercio por lo menos los tres primeros sí, años, sí, sí. incluso más, que es lo que llaman ahora económicas. Sí. Uh -huh. sí, sí. Sí, pero... de acuerdo. Disculpa, pero sí que pensaba, lo tengo apuntado, lo paso, se me ha saltado, eh, pero evidentemente la labor de los maestros en los pueblos, sobre todo con las niñas en aquella época, fue importantísima, porque era eso que estaba dirigido a los coleg... a los eh, alumnos. En Corrales, por ejemplo, también pasaba lo mismo, se hizo ahí un colegio menor que era masculino, se hizo mixto en el año 71 ya, hasta el año 71 era exclusivamente para niños, no eran las niñas, eh, tenían que seguir yendo a las monjas si querían porque no podían ir a otro sitio. ¿no? O a las escuelas nacionales hasta los 10 años, pero no podían ir a, Después no tenían dónde ir. Y entonces los maestros preparaban para las maestras preparaban para, para que pudieran seguir estudiando. Yo creo siempre. que era más en los maestros. No, los maestros, maestro? sí, sí, generalmente no, maestros, maestro, no. sí. Bueno, también alguna maestra alguna maestra, sí. maestra yo conocido más cosas como eh, de la gente que acabó por ejemplo en los años estos 70 y tantos del principio de, de, de tu conferencia que, pues que te agradecemos eh, en relación a los que están acabando ahora ¿tú crees que estarían mejor preparados aquella gente o, o es, no se puede valorar porque es un distinto tipo de ¿Ves? ¿Un bachiller del año sí. 70 un bachiller del año 2010? ¿Cómo lo ves? Yo, eh, sinceramente, es distinto. En aquella época, nosotros el bachiller hacíamos mate, muchas más materias, teníamos era un conocimiento más enciclopédico, digamos, intentábamos abarcar muchos más aspectos. Ahora eh, se centra más, eh, ya con las optativas que hay, pues te puede centrar mucho más en, en distintos campos. Y sinceramente, bueno, he tenido, no soy muy objetivo porque he tenido la gran suerte de estar en un centro donde tenía muy buen alumnado. ¿eh? Entonces, eh, los resultados nuestros eran muy buenos y, y, el, y los últimos alumnos de bachillerato que hemos tenido tenían unos resultados que nada, en absoluto, tienen nada que envidiar a los que pudimos dar nosotros, en absoluto. ¿eh? evidentemente, como todo cuando a alguien le obligan a estudiar y no quiere, el problema es cuando quieres estudiar, si quieres estudiar rindes, si no quieres estudiar y te obligan a estudiar porque ¿cómo vas a estar sin terminar el bachiller? pues entonces acabas haciendo bachiller, acabas haciendo lo que sea, derecho, económica lo que quieras, pero probablemente no llegues nunca a ejercer como en lo que has estudiado, porque no te gusta pero en general yo creo que la juventud ahora mismo sale muy bien preparados. Pasa con la universidad. Ahí, ahí ahora mismo, a pesar de lo que se dice que las universidades españolas están mal, eh, lo cierto es que nuestros titulados cuando salen fuera eh, son muy apreciados y tienen un.. Eh, de hecho, pues. Eh, por desgracia, conocemos, digo por desgracia porque algunos de los que estamos aquí tenemos a nuestros hijos fuera, ¿no? Y tienen, pues tienen muy, buen, muy buena aceptación en el extranjero, lo que no tienen en España, ¿eh? desgraciadamente. Gracias. Nada. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si no hay más, vamos a proceder a hacer la imposición simbólica simbólica porque solo tenemos una de la medalla del centro eh, con la cual recibimos a nuestro nuevo miembro ah, y eso sí, esto sí que es ya, <risa> y el, el centro también, la insignia del centro. Muchísimas claro, gracias. Encantado, encantado y espero, espero poder estar a la altura de de todos los que bueno y pasamos entonces al siguiente punto del orden del día que es la información sobre la actualidad del centro lo primero de todo diré que debería haberlo eh, dicho al principio pero se me pasó que han justificado su inasistencia a la reunión de hoy nuestro vicepresidente José María Alonso del Val que como sabéis aunque está en Madrid, generalmente suele acudir, sobre todo aquí a Bilbao. Pero este año han terminado las vacaciones ayer y, claro, hoy empezaba en Madrid y ya no podía eh, demorarse más. Estará en la en el próximo en la próxima junta. Piensa, piensa acudir. Aurelio González de Ríá en que trabajaba. Manuel González Zarzuelo, Ramón Orrinte Pinedo y Enrique San Miguel Pérez. Estos son los que han justificado su inasistencia a la reunión de hoy. Eh, bueno, novedades del mes. Eh, como sabréis ya, supongo la mayoría, tuvimos una asamblea general extraordinaria el pasado 18 de septiembre para el asunto de la cuota en eh, la cual se acordó que a partir del año que viene los miembros del centro tengamos una cuota, de una cuota mínima dijimos de 30 euros. Mínima se llama porque como había quien decía que hombre, que podía ver quien quisiera aportar más, a nadie se le quita, pero que la cuota, digamos, oficial del centro será de 30 euros anuales en cumplimiento de los estatutos vigentes que se aprobaron el año pasado. Como digo, comenzará a regir el año próximo y la tesorera eh, ya os, pedí, eh, ya os Irá pidiendo eh, para hacer las domiciliaciones bancarias. Bueno. Me sí, imagino Sí, sí, sí. La Asamblea Anual de la CECEL, como sabéis, la Confederación Estatal de Centros de Estudios Locales, tuvo lugar en Segovia entre el 21 y el 23 de septiembre. Como suele ser habitual, representó al centro nuestro vicepresidente, José María Alonso del Val. Eh, por lo visto, según nos contó él, porque el miércoles hemos tenido junta de gobierno, o junta directiva, como todos los últimos eh, miércoles de mes, y en esta ocasión sí que ha estado José María, que otra vez no suele estar, pero esta vez pudo acudir. Bueno, pues ya nos explicó que había estado estupendamente bien, ya nos trajo el... Eh, la revista de la CECEL, donde sabéis que se recogen todas las memorias de cada centro de estudios, de cada año, eh, pero que a partir de este año ya no es en papel como era siempre, sino que es una especie de lata muy bonita que tú la abres y dentro hay un drive donde, donde está el, la revista y ha traído también las publicaciones que, que la CECEL realiza cada año y que luego dona a los, a los centros. Bueno, la, la organizó este año la asamblea, la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, de allí de Segovia. Y eh, la asistencia fue muy buena porque, eh, aunque el centro, es, eh, digamos que formemos parte de la CECEL, creo que ahora somos cincuenta y tantos, pues generalmente acuden 18, 20, y este año eran 38, que es una cifra muy, muy notable. Bueno, bueno eh, por lo que se refiere aquí a, a esta casa, pues hemos cambiado el portero automático y el timbre de la puerta, porque no se oía y venía la gente y era como si no, Ahora ya tenemos, eh, ya podemos oír a quien llama y, y podemos abrir la puerta. Se han seguido escaneando y colgando en la página web las guías antiguas de Santander y Cantabria, que posee el centro, sabéis que tenemos una buena colección, y Virgilio ha ido mm, haciendo, cargando los escaneos, de tal modo que ya en nuestra página web hay colgadas pues, un montón de guías de Santander, pues entre finales del siglo XIX y años 30 del 20, por ahí, sí, o sea, quiera, o hasta los 50, el que quiera documentarse sobre la provincia durante todo ese lapso de tiempo lo puede hacer perfectamente. Eh, también ya terminó la estancia aquí entre nosotros de la Erasmus que hemos tenido este verano, de, de julio a septiembre, Joana Katarsina-Golanovska, que es de la Universidad Marie curie Slodowska de Dublín en Polonia. Ha catalogado la biblioteca de arte completa, teníamos eh, sin catalogar todos los libros de arte y ya están todos fichados y organizados como es debido, e incluso ha tenido tiempo de hacer una parte de la biblioteca de intercambio. Queda otra buena parte de esa, de esa biblioteca todavía por fichar, pero se ha adelantado pues, no poco... Eh, ...en la catalogación de los libros del centro. Ha salido un nuevo número de la NAO, nuestra revista digital... ...que realiza Fernando Vierna. Eh, ahí precisamente tenéis información cumplida del asunto de la cuota... ...de lo, de lo que tiene que ver con nuestra eh, Erasmus... Eh, ...porque incluso ha colgado la, la memoria que ella ha elaborado para su universidad... Mm, o sea, que tenéis bastante información sobre la actualidad del centro y no tenéis más que entrar en, la, en, en el número de la NAO, del CEM, y ahí veis todo lo que nos cuenta mm, en esta ocasión. Eh, tendremos este mes el ciclo de conferencias anual que organiza el centro y que se desarrolla siempre en el Salón de Actos del Ateneo. Este año, os lo mandaré a todos, claro, pero bueno, para, para lo adelantando, este año el título del ciclo es Recordando a Manuel Llano 80 años después, se entiende de su muerte. Eh, serán las charlas eh, en tres martes, el día 9, el día 16 y el día 23 de este mes de octubre a las 7 y media eh, como digo, en el Salón de Actos del Ateneo, con asistencia libre hasta, hasta completar aforo. El día 9 de octubre estará a cargo, la intervención estará a cargo de Raquel Gutiérrez Sebastián, compañera nuestra del centro, se titula su ponencia Manuel Llano, Reinventor de la Tradición. El día 16 de octubre la ponente será Bárbara Heinz, que hablará de la tradición a una nueva estética de lo regional, Manuel Llano poeta en prosa y finalmente cerrada el ciclo el 23 de octubre Jesús Herrán Ceballos que disertará sobre el tema editando a Manuel Llano, os invito a todos más y siendo el ciclo que organiza nuestro centro cada año eh, bueno ya para terminar, decir que el mes que viene tendremos en la Junta Académica otra charla de ingreso, otra conferencia de ingreso, en este caso de José Luis Peña Díaz, que ya lleva viniendo más de un año a casi todas las juntas, hoy no bueno, está, pero ha estado en casi todas. Ah, sí, sí está, perdón, no te lo había visto, eh, pero, pero que, como digo, suele asistir desde hace tiempo y ya dará la charla de ingreso el próximo mes de noviembre. Por supuesto, se si os mandará la convocatoria con el título y demás. Y finalmente, voy a hacer una pregunta por si alguien sabe algo. Eh, como suelo hacer cuando nos hacen consultas, que la gente consulta cosas muy raras. Y desde luego, eh, es curioso porque a veces cuando yo oigo decir, ah, pues es que el centro no le conoce a nadie, digo, pues no le conocerá a nadie aquí. Pero consultas tenemos a, a Barubio Y algunas irresolubles, porque la gente quiere saber... Por ejemplo, ahora tenemos una de una señora francesa que está muy triste porque no sabe nada de su bisabuela para atrás y nos manda la partida de, de, de bautismo, creo que es, de su bisabuela y nos dice que a ver, que la contamos? ¿Y qué la vamos a contar? <risa> si la buena señora, pues, no... Se destacó por nada, ni tuvo nada que ver, con nada, que se sepa. Pero no hay en Santillana bueno, pues, con los estados orígenes de todos, ah, el, bueno, eh, digamos el archivo diocesano, sí, pero sí, claro, sí, nosotros sí, no vamos a estar eh, sí, revolviendo todo el archivo diocesano el archivo para... Bueno, pero sí que hay una consulta... Sí, bueno, ya no qué, está de esa. De si ya, bueno, si ya, no, la ya, ya, sí, pero que todo lo que ella quiere que es, no es saber los datos, si eso ya lo tiene ella. Ella, ella lo que quiere es saber la vida de su bisabuela. Pues, no, no, no, está ya. pues bueno, eh, pero esta consulta sí que me, me llamó la atención, lo uno, porque el que me la hizo, que es de Valladolid, el hombre me habló, hasta me llamó por teléfono y todo, con mucho sentimiento y tal, y bueno, digo, pues no se preocupe, que intentaré eh, averiguar algo. Y de hecho, es, es cierto que ese mismo día conseguí mandarle, sobre su bisabuelo, conseguí mandarle eh, el, día, el lugar, eh, día, mes y año que había nacido, el día, mes y año que había muerto, los 11 hijos que había tenido, cómo se habían llamado, sus mujeres... Bueno, le pude mandar bastantes cosas, pero lo que se dice de la parte digamos del esqueleto de su vida pero nada de, de lo que hizo dejó de hacer, él me decía que es que aquí en Santander había sido pescador pero que había sido muy famoso porque decía que se había salvado a unos cuantos como Ciolin, pero hace mucho más tiempo y digo pues mire yo de eso no les sé decir nada porque no sé quién es y claro lo que yo pude encontrar en los boletines en internet, en los boletines oficiales de la de Santander y algún periódico, pues era todo datos exclusivamente, pues eso, de datos biográficos. Entonces, por si alguno sabe algo de él, este señor se llamaba José Seoane Goitia, y por lo visto era santanderino, por lo visto no, eso me consta porque lo, lo vi yo también, era santanderino, nació en 1883, murió en 1958, y, y por lo visto fue un hombre que, es, que salvó a unos cuantos, parece ser que le llamaban el Patillé, ya o sea que tenía tenía hasta mote Digo, bueno, pues yo preguntaré por pues si alguien sabe algo de él. Me parece que no, y no me extraña tampoco, porque claro, claro, así, claro, pero, claro. Pero bueno, yo al menos le he podido dar los datos que me ha sido posible reunir y y es que este señor, por lo visto, es que su padre que cumple ya no sé cuántísimo, 90, no sé cuántos, pues que a veces hablaba, pero que sabía poco, y le hubiera gustado saber más, y entonces, pues que ellos querían como regalarle ahora, con motivo de su cumpleaños, pues una especie de biografía. Hombre, se quedó muy contento con lo que le di. La pena es que lo que le di es, sí, datos de su vida, pero datos, digamos, fríos, impersonales, ¿no? Y parece que hubiera estado bien completarlo con algo más vivencial, pero bueno. le hacia la familia de el actual propietario del restaurante del puerto. Que es ah, es que es pariente, sí. Es Seuane y su sí, de, sí, de, sí. de pescadores. Es más, es que cuando, cuando vi yo en, en, en la esquela, en la esquela de este señor, eh, resulta que uno de sus hijos era el dueño del puerto. Y otro el de Miralpuerto, eh, eh, y otro el de Miralpuerto, se llamaba ese otro sí, Miralpuerto también. O sea, tenía dos que estaban metidos en el mundo de la restauración. Sí, sí. Así que bueno, pues sí, tiene razón. Bueno, pues eh, por mi parte, creo que nada más pasamos a ruegos y preguntas, si es que hay alguno. Bueno, eh, ruegos y preguntas no, pero ofertas. He dejado, he dejado ahí afuera por si a alguien le interesa eh, acudir a las jornadas de patrimonio que celebra Canto este fin de semana que viene, eh, viernes y sábado. Y, bueno, pues están todos eh, invitados, es sobre patrimonio cultural y natural, pero esto va a ser sobre eh, caminos históricos, un tema que ya hemos tratado en Acanto mm, estos años atrás y que lo, lo vamos a retomar o lo van a retomar los organizadores que son la Asociación de Villascusa. Así que bueno, ahí fuera tienen, si les interesa el programa, que lo he dejado ahí para, o sea, si interesado, tienen el, uh -huh. el programa y pueden mirar a ver si les parece bien cualquier cosa que proyectemos allí. Pues muy bien. Bien, pues nada, muchas gracias por la asistencia. Y hasta, hasta el próximo día en el Ateneo para la primera charla de Manuel Llano.